y debemos quitar esas barreras la verdad que eso, eso es tremendo tremendo eh, tremendo las traiciones y, y, y eso yo digo algo mi hermano digo algo aquí muy confidente muy muy, muy algo incluso prediqué eso esas personas no tienen temor de Dios porque Dios es onipresente onisapiente Él sabe todas las cosas y lo está viendo nos está viendo siempre nos está viendo hermanos cuidémonos estemos seguros que vamos a tener la salvación y que no no corramos ningún riesgo que usted y yo o que, o que digamos que usted y yo ahora digamos ahora que si Cristo viene a buscarnos o si un accidente lo que sea nos vamos para el cielo para el cielo o oremos ayudemos en nuestros hogares también nuestros hogares nuestros hijos el respeto mutuo. Bueno, es, es una... Como saben ustedes, yo estuve leyendo, están leyendo el libro de Timoteo, Primero Timoteo. Yo repartí eso a ustedes, repartí en la... la repartí en... en el grupo de WhatsApp. Repartí un versículo bíblico ahí. de hablan de eso, de cómo debe ser un líder. O sea, de cómo nosotros demos precauciones para escoger un líder. Y ella habla cómo son la integridad, la ética, la amabilidad. Hermanos, y miren, ¿por qué Pablo da esa carta a Timoteo? Si vemos el principio, el contexto, es porque había hombres, había hombres. Que había hombres que querían ser los número uno. Querían ser los número uno. O sea, querían ser, querían ser caciques. Caciques. Aparecer como, como el, el chacho, el número uno. Tremendo. Como que dice la... la hay, una, hay una parte que dice claramente, que dice, mi hermano, y tenemos que cuidarnos de eso. Jesús dijo, que ese primero se humide. Nada que ver. Yo creo que esa parte, esa parte y tremendo de lo que pasaba ahí, creo que lo prediqué el domingo pasado. Busque la predica el domingo pasado. Sí, en la prensa del año pasado aparece eso. Aquí está. qué okay. Mi hermano, tenemos que estar seguros a la salvación, pueblo mío, mi hermano. Mi hermano, de Cristo libera. Todos los que están conectados ahí. Y lo que van a ver incluso en, en diferido esto. Estemos seguros que vamos para el cielo. Que no hay una raíz de amargura en nuestro corazón. ¿Ok? Analices, analicemos nuestra vida. Lo que hablamos, cómo lo expresamos, vámonos cuenta ahí. Mira lo que pasaba aquí. Lo vale aquí lo que hice aquí en, la verse, en esta aquí. Mira. Escuchen. Pero algunos no lo entendieron. Se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés pero no ya quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés tienen ni idea de lo que están diciendo a pesar de que hablan con mucha seguridad ves, hablan con mucha seguridad pero lo que buscaban era quieren ser reconocidos tenemos que analizar Escúchame, mi hermano, analizar cuál es, hablando conscientemente, sinceramente, qué es lo que me motiva a mí a hacer eso, qué es lo que me motiva a mí a hacer liberación, qué es lo que me motiva a mí a ser eh, maestro, qué es lo que me motiva a hacer, eh, predicar la palabra, cuáles cuál son mis verdaderos motivos. Estos hombres que estaban aquí, los motivos eran diferentes, Querían ser reconocidos. ¿Qué problema se presenta? Eso se presentó en ese tiempo, en, en el, hace más de mil años. Todavía lo hay. Personas que quieren ser reconocidas. Mal motivación. Hermanos, tenemos que aterri aterrizar. Digo sinceramente ustedes, eh, aterrizar. Aterrizar y está seguro, ciento por seguro que tenemos la salvación de este lado, que no tenemos ninguna nada contra nadie, que si alguien está en contra mí o alguien me bloquea o lo que sea, lo que sea, yo debo humillarme ante esa persona. No importa que tenga la razón eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, o tenga razón o no la razón, no importa. ¿Me dice? Y arregle eso. Al menos trate de arreglar eso. Si la persona pues no ya no existe ya no más. bueno ni modo. Pero ya usted salvó su responsabilidad. Si no, realmente me, me, ese video que anoche me vieron ese de eh, me impactó y la verdad que es así, hermano, el infierno, el infierno es terrible. Usted sabe bien, cuando hacemos liberación y que enviamos a los demonios para el infierno, para allá para el abismo y a los brujos para que vean el infierno y vean asustados, toda la cosa de lo que hay allá. Bueno, eso es real y actualmente hay mucha gente ahí. De hecho, está la gente encerrada ahí que están quemando, quemando, quemando, quemando, quemando. Y no se puede hacer nada. Sí. De Elsie, Araceli, Terezarcón. Esto es, esto es, mi hermano, esto es, esto es terrible. Esto es terrible, terrible, tenemos que estar bien seguros de que estamos bien, que en la casa uno haya paz Y si no hay paz en la casa, arregle eso, arregle eso, haga liberación o lo que sea, arregle eso Por eso bochinche, esa cosa así, no, no, bla, bla, bla, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no, no, no hay que, Tenemos que arreglar, arreglarla por bien de nuestra salvación por el bien de nuestra salvación Así sencillo es Sencillo es Pablo aquí dice a Timoteo Mira uh -huh. Timoteo Hijo mío Te doy estas instrucciones Basadas en las palabras proféticas Que se dijeron tiempo atrás Acerca de ti Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Pelear. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. ¿Esa conciencia limpia? ¿Alguna? ¿Esa? Las personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Uh -huh. Y Meneo y Alejandro son dos ejemplos Yo los expulsé y se los entregué a Satanás Para que aprendieran a no blasfemar contra Dios Tremendo Pues algunas personas desobedecieron a propósito Lo que les dictaba su conciencia su conciencia, mi hermano su conciencia, mis hermanos ¿ves? esto es tremendo tengamos nuestra conciencia, mi hermano limpia luchemos luchemos para mantenernos fiel, mi hermano fiel a salvación Salvación. Lo que hice aquí también aquí. Es que esto me gusta. Esta versión de la Biblia, tremendo. Mira lo que dice aquí Pablo Timoteo. Para la doctrina que hay por ahí que es salvo, siempre salvo. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme En lo que es correcto Por el bien de tu propia salvación ¿Ves? Y la de quienes te oyen ¿Ves?